Lucini y nos vamos a encontrar con una causa que se viene mediatizando que ya venimos hablando tanto con Sebastián Mercado, el Papa de Lara como así también con otras personas que están en la organización de diferentes eventos como por ejemplo, y te lo vamos a recordar en estos próximos días también, el te Bingo que se va a estar realizando este próximo sábado 6 de mayo pero actualmente hay otra invitación que realmente está muy buena e incluso en el espacio y tiene que ver con la organización de una fiesta retro, así que ya te empezamos a extender la invitación para que agendes sábados 13 de mayo. Disfrutas, la pasás excelente, pero fundamentalmente también el destino de todo lo que se recaude va a ser para Lara, esta niña de 7 años que atraviesa una vez más la necesidad de un nuevo tratamiento. Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo y está? gracias por acercarte. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo se da en este caso? En primer lugar preguntarte, porque sabemos que la red de solidaridad siempre sí. es muy amplia. Sí, gigante. ¿Cómo te llega a vos a esta situación de Lara eh, e impulsás esto? Bueno, en realidad, yo porque lo conozco el papá de que éramos adolescentes, el papá es de acá de Venado. Uh -huh. Después se fue, él cuando se fue a estudiar, que nos vamos todos. Y bueno, el año pasado me entero por una amiga de, de la hija de Seba, que nada, está enferma, está pasando una situación fea. Me pongo en contacto con él. Eh, y digo, bueno, a ver, ¿en qué te puedo dar una mano? Yo sea, claro. desde mi lugar. Uh -huh. Y bueno, el año pasado hicimos también toda una campaña. Eh, Lara pudo viajar, hizo su tratamiento y bueno, y este año nos enteramos que tuvo una recaída y bueno, volver a empezar. Uh -huh. Así que nada, le, otra vez le dije, bueno, ¿qué hacemos? Uh -huh. eh, y eh, Bueno, nada, primero empezamos poniendo urnas en varios locales de acá de Venado. Eh, hay rifas, eh, bueno, donaciones obviamente por, por medio de la página. Y yo ya venía con una idea de la retro del año pasado. Uh -huh. Pero bueno, como fue todo tan rápido y ella enseguida se fue y enseguida se juntó, bueno, quedó todo ahí. Y bueno, y este año <coughs> dije, bueno, listo, remonto la idea. Eh, agarré el teléfono le mandé un mensaje a David Sandri, me dijo sí, directamente no me, no me dio vueltas para nada. Me dice, háblalo lo que sí con mis socios. Eh, así que lo llamé al Tano Zampana eh, y ahí nomás, esa noche me dijo sí, no hay ningún problema. O sea, el espacio que en sí tiene que ver con base, como mencionabas, todo. David Sandri y Tano sí. Zampana, titulares de base en este sí. caso, el DJ sí. también, ¿esto va a estar a disposición? ¿Esto a ustedes no les conlleva ningún gasto nada, ni inversión? Nada, porque ellos se hacen cargo de todo lo que conlleva el lugar, uh -huh. eh, tanto seguridad como algún impuesto que haya que pagar a la municipalidad, eh, bueno, todo lo que conlleva eso. El tema de las bebidas, no, el tema de las bebidas nosotros nos encargamos de, de un terciarizar una barra para que también ellos no tengan tanto lío de poner uh -huh. gente y todo. Eh, uh -huh. Así que bueno, por ese lado contratamos una barra que eh, nos va a cobrar barato eh, y bueno, y ahí también la ganancia de que quede de la bebida también va todo para Lara. Uh -huh. ¿La entrada cómo va a ser eso? ¿El precio? El precio es 2.500 pesos. Uh -huh. eh, hay varios locales también donde, donde ya están a la venta, si no me llaman a mí, yo tengo una tonelada, eh, voy, el que no pueda acercarse, yo voy donde sea, va a haber también en, en la entrada, va a haber, eh, y bueno, nada, por las redes, en la página de Lara figura mi contacto, figura el contacto del padre, así que, bueno, de un montón de maneras se pueden comunicar eh, para adquirir las entradas. ¿Podrías decirnos tu contacto? Sí, digo mi número de teléfono, 3462 favor. 22 eh, 90 22 súper es sí, fácil. fácil. Así que Fácilísimo. agéndenlo, 60 90 22 esta fiesta retro que como decíamos será el sábado 13 de mayo, este fin de no, sino ya el próximo. El siguiente. Va a estar buenísima, Exacto. buenísima. En base 1. ¿Y cómo viene el tema de la organización del programa? ¿Horario, de inicio, de, de la noche hasta que nos dejen. Bien. <risa> no tiene fin hasta que nos dejen. Y en este caso sabemos que usualmente las fiestas retros por ahí va orientada con determinada música hacia determinada edad, pero también se ha producido esa fusión sí, quizás de diferentes sí, ritmos y sí, permite sí. ser desde algo familiar para compartir con amigos, como así también diferentes edades. Sí, sí, sí, sí. Acá, acá el que quiera puede ir a ver... Está bueno también que vaya todo el mundo, la, la gente joven, no somos tan jóvenes, pero bueno, eh, la gente chica de 20, 25, 30 años, les va a gustar porque también hay música que ellos en algún momento han escuchado. Exacto, sí, claro. Eh, o sea que se van a divertir. Bien. Para mí va a estar bueno Y nos vamos a bailar todos, los amantes todo, de las fiestas todo, retro, porque todo. yo soy muy fanática de las fiestas retro realmente. <risa> y, Así que una sí. oportunidad espectacular. Sí, sí, <risa> aparte no hay, no se hacen muchas. Uh -huh. Y uno, por ejemplo, a mi edad, uno por ahí espera un poco... Porque no, no, uno de mi edad no puede ir a un boliche con chicos de 20 años. Y no Entonces... se complica. A mí se me complica también. Sí, sí. Entonces por ahí uno espera sí. que haya una fiesta así, que haya gente de la edad de uno, se escucha la música que uno escuchaba. Exacto. Y te acordás. No, claro. va a estar muy bueno. Sí. ¿Cómo viene la convocatoria hasta ahora? Y estamos tratando de que, eh, no sé, todo tema publicidad. Eh, yo hablé con muchas radios. Bueno, estamos esperando a ver si las radios están medias medias, estamos esperando que nos den un poquito de bola uh -huh. a ver si, porque esto, como quedan uh -huh. dos semanas, esto lo que tendría que hacer es que explote que todo el mundo se entere, Claro. Tenemos mu la idea nuestra es que se llene base, son 3.500 entradas uh -huh. eh, es un número que me parece que estamos muy, o sea queremos mucho Uh -huh. para lo que es una fiesta retro, que me han dicho que normalmente es para mitad de la gente. Pero bueno, yo tengo una expectativa muy alta. Tenga expectativa uh -huh. Pero bueno, es, es lo que quiero, Exacto. porque mientras más se junte, obviamente va a ser mejor para ella. Exacto. Y en este contacto que vos venís teniendo con el papá de Lara, con, uh -huh. con quienes están detrás también sí. de su página, Todos por Lara, si lo pueden encontrar, y ahí justo lo ven en pantalla también en Instagram, ¿Ella actualmente ya está en Barcelona, sí, sí. en España? ¿Cómo viene sí, siendo su está día está haciendo eh, el tratamiento de quimio, porque antes de hacer el tratamiento de inmuno, mm. que es el que tiene que hacer, primero sí o sí tiene que hacer un tratamiento de quimio eh, y después de eso empieza la inmuna. Bien. Uh -huh. Así que bueno, no le queda mucho, estamos esperando, mm. pero bueno, para eso necesitamos el dinero. Exacto. ¿Tenés idea cuánto sí. dinero sale este estudio en pesos argentinos y más sí. o menos cuánto se lleva recaudado? Eh, hoy, por... Eh, tenemos justo la imagen ahí, me ah, parece. Por el tema de cómo viene el aumento de uh -huh. dólar. De, sí, del dólar del se dólar. está disparando de una manera... Eh, hace 20 días atrás eran 80 millones, hoy son casi 90. Claro. Eh, que son más o menos 355 mil euros. Uh -huh. eh, y estamos más o menos en la mitad. Ah, bien. Sí, sí, venimos bien, pero bueno. Eh, tampoco es que tenemos... Un montón de tiempo para recaudarlo, mientras antes sí, claro. se recaude mejor. ¿Tenés alguna fecha eh, para que eh, a se ver, pueda el, hacer? A ver, eh, por lo que yo tengo entendido, el padre arregló con el hospital hacer cuotas quincenales eh, de 40.000 euros. Claro. Pero bueno, o sea, cada 15 días hay que tener sí o sí ese dinero. Claro. O sea que tampoco tenemos tanto Exacto. tiempo. Exacto. Así que la, la idea nuestra es, bueno, por lo menos. Llegar a juntar aunque sea para una cuota. Exacto. Por lo menos, si se puede más, sería mejor. Obviamente, el espacio es base 1, el DJ sí. ya está, dijiste sí. que va, habrá barra de tragos. ¿Cómo sí. va a ser la disponibilidad? ¿Directamente de llegar para bailar? ¿Hay quizás la posibilidad de adquirir algo para comer? Eh, bueno, el tema de comida no lo habíamos visto porque, bueno, eh, es un tema más difícil, porque, a ver, la verdad. Yo nunca estuve en la organización de nada. Claro. Es la primera vez que yo me tiro a hacer algo. No hice nunca ni siquiera un cumpleaños de 50 personas. Entonces, como que fue, dije, claro. bueno. Eh, entonces, medio como que no me animé. Ahora, entre esta semana y la semana que viene, estoy pensando, no sé si comida, comida, pero algo como para picar, eh, no sé, algún sanguchito, alguna, algún bocadito, a ver si hay algún stand que se pueda ir y se pueda comprar algún bocadito. Bien. Eso lo estamos viendo, Bien. todavía están, estamos ahí. Y en este caso están necesitando quizás el aporte de algo más esencial que les esté faltando, si van a hacer sorteos, algo por el estilo. Eh, si hay sorteos, o sea, si, si alguien quiere colaborar por sorteos nos vendría genial, uh -huh. porque la verdad que todavía eso, eh, tenemos las entradas numeradas, las hicimos a propósito por si había sí, gente sí. que quería colaborar, eh, así que si hay sorteos sería un golazo. Eh, lo que también tenemos pensado hacer es, bueno, si quieren ustedes, eh, queremos dar eh, dos entradas eh, gratis para un sorteo, para, bueno, para movilizar. Así que a ustedes yo les voy a dejar dos. Eh, a ver si, si se mueve. Eh, y nada, eso. Bien, ¿y cómo también viene el contacto? En este caso hay muchas otras personas que están organizando diferentes eventos desde sí. distintos ámbitos, ¿está también esa conexión o por ahí cada cual se va centrando en las diferentes propuestas? Sí, no, no, en este caso sí, porque cada uno es como que está metido en lo suyo porque como son cosas bastante grandes, claro. eh, es como que, nada, es, lleva mucho tiempo una cosa de uno y si yo ya me pongo a meterme en el otro es como que... Me quita tiempo del mío, o sea, sería genial, pero como somos, o sea, no somos tantas personas las que estamos con esto. Uh -huh. eh, en este caso, por ejemplo, eh, con lo de la retro estoy yo sola. Claro, moviendo, Entonces, organizando. Claro. Sí, sí. Tengo un par de amigos que me comparten, pero pero no gente, no tengo un grupo que, que, que me esté todo el tiempo claro, eh, armando cosas, haciendo cosas. Uh -huh. Es como que yo estoy eh, llamando de una radio, mandando mensajes a otro. Y la verdad que si me pongo con otra cosa, mm. de, claro, es un de, dejo una cosa para otra. Uh -huh. Entonces como que cada uno está muy metido en lo suyo. Bien. Uh -huh. Bueno, creo que ya hemos contado todo lo que será, solo les sí. queda permitírselo disfrutar, vivir. Sí. A ver, creo que siempre las fiestas retros que se han armado desde otros ámbitos tienen una buena respuesta. Desconozco con exactitud de esto que estuviste averiguando la cantidad de personas que usualmente adhieren, pero a ver, como te decíamos, va a ser en base 1, que mejor que poder volver a ese lugar. Total. Y por supuesto, lo fundamental, que vas a pasar un buen momento, pero vas a estar colaborando con una súper buena causa que tiene que ver con todos por Lara. Y como siempre te decimos también, si podés difundirlo, en tus redes contarlo, repartir, hacer correr este comentario también es de suma ayuda, así que fiesta retro sábado 13 de mayo, Laura Lucini, nos decías 60 90, 90 22. 22, 60 me 90 un mensaje, 22, me llaman, me escriben si no eh, me pueden escribir al Instagram que es laulucini eh, mi Facebook figura como Laura Lucini, así que de cualquier manera me pueden escribir. Perfecto. Perfecto, y si no hay puntos de ventas también. Sí, los puntos de venta, te digo: eh, hay dos locales de 900, uh -huh. que están uno en Belgrano el 600 y el otro en San Martín el 600. Eh, A3 Impresión, que está uh -huh. en Pellegrini al 900. Uh -huh. eh, y después tenés House of Deming que está en Belgrano 600 y el outlet de Jean que está en Belgrano 100. Perfecto. Y si no, bueno, en, en Zenobia, que es mi pizzería. Son Martín y de Anfunes. Perfecto. Vos, sí. sabía que sí. es Zenobia, muy rico. Sí. He, he probado las empanadas exquisitas. Ah, bueno. Así que bueno, gracias Laura por no. este compromiso, por todo esto que estás armando y por supuesto, si también dispones de cierto tiempo, sabemos que hoy vivimos a full con un montón de cuestiones, pero quizás decís, che, te puedo dar una mano en esto o quizás, ¿qué te parece esto? También seguramente va a ser bienvenida a tu ayuda. Así que gracias y éxitos. No, muchísimas gracias a ustedes. Lo mejor, lo mejor. Gracias.